Hola, buenas tardes Hoy tenemos un tema muy entretenido de mucho beneficio para todos con el tema de eh, recuperar la capacidad para de elegir cómo actuar Entonces Vamos a hablar de nuestras acciones. Y yo pienso que, que, que las acciones que yo realizo, las que realizamos todos, son de, son de nuestra propia elección. Y entonces, eso lo que quiere decir es que nadie más elige por mí, solo yo. ¿Y qué hay? detrás de esto, de esta elección, pues está mi personalidad y esa personalidad incluye mis cualidades, mis defectos, la, el carácter, la interacción entre estos elementos y el, el resultado de esta interacción se, se muestra en la forma en que yo interactúo con los demás, con el mundo, ¿verdad? Entonces, siempre estamos interactuando, siempre, siempre. No, no hay ninguna forma, por ejemplo, de decir, bueno, ya que yo he, he realizado acciones así como que, como que no me gustan mucho, entonces voy a dejar de actuar, ¿no? Eso no es posible, ¿verdad? Sino que nosotros lo que podemos hacer es eh, intentar realizar acciones diferentes para no estarnos arrepintiendo de nuestros actos, ¿verdad? Dejar de hacer acciones diferentes negativas, que den sufrimiento, que me den sufrimiento a mí y a los demás. Entonces, eh, una cosa que tenemos que entender es que eh, la intranquilidad, es decir, la falta de paz, el pesar, el sufrimiento, son el resultado de mis propias acciones. Porque lo que ha habido es... Un error o el otro. Entonces, eso se debe a que nosotros olvidamos, nos olvidamos de nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Es, ese olvido, para empezar, nos ha llevado a actuar con una conciencia equivocada. Errónea. Y decimos que hay olvido, olvido de nosotros mismos, porque eh, tener una vida llena de pesar, intranquilidad, por causa de nuestras acciones erróneas, prueba que no tenemos. Conocimiento de nuestra naturaleza verdadera. Vamos a hablar un poquito más de eso. Todos aceptan que los seres humanos necesitamos paz y felicidad. Y sin embargo, si los seres humanos eh, no actúan, digamos, en una forma como dijéramos, digamos, limpia, en el sentido de justa, recta, entonces el mundo tampoco puede tener felicidad. Es decir, si todos estamos actuando al revés, pues el mundo anda al revés. Entonces, para que las acciones de los seres humanos sean justas, rectas, primero, los pensamientos que creamos en la mente deben ser de esa naturaleza también. Antes de culpar a los demás, las circunstancias, la naturaleza, a Dios, etcétera, de los errores en nuestras acciones, antes de eso, deberíamos eh, mirarnos nosotros mismos. Es decir, mirarnos en el sentido de, de um, estudiarnos un poco, saber más acerca de nuestro, de, nuestro, de nuestro propio ser. Y entonces, una cosa que nos puede ayudar es preguntarnos cuánto beneficio o pérdida aporté, por ejemplo, hoy, o bueno, un periodo más largo, como cada persona quiera. Entonces, sin, sin temor, porque es un ejercicio que, que es totalmente... Eh, íntimo, digamos. Nadie se está dando cuenta, nadie me está oyendo, nadie me está leyendo el pensamiento. Yo me puedo sentar y preguntarme eso y hasta puedo escribir el resultado. Entonces, también si la pérdida que, que descubrí es mayor, que el, que, la, que el beneficio, entonces yo tengo que pensar que tal vez sería mejor que eso no sucediera otra vez en el futuro. Entonces, hay algunos rasgos de, de personalidad que, que deberían ser, digamos, eliminados gradualmente de nosotros. Como, por ejemplo, la ira, la avaricia, la codicia, el, la arrogancia, ¿verdad? Que, que es tan común y ni nos damos cuenta, ¿verdad? De la arrogancia y se causa daño a los demás. Entonces, ¿por qué se deben eliminar? Porque las acciones basadas en esos, en esas, digamos, esos rasgos de carácter eh, traen pesar, traen sufrimiento, traen eh, intranquilidad en, al, al propio ser y a los demás. Entonces hay que observar. Lo que tenemos que observar es de dónde vienen nuestras acciones eh, erróneas y tener cuidado en, en las acciones de todo el día sin importar lo que estemos haciendo porque estos rasgos que mencioné mmm, están tan arraigados que, que ni nos damos cuenta cualquier cosa puede digamos disparar una, una reacción de enojo. Es decir, cualquier cosa, se cayó un vaso y se quebró. En lugar de simplemente recogerlo y, y ya, verá, Nada pasó. Ah, no. Primero, eh, qué, qué horror, se me cayó, es que yo, ¿verdad? Entonces, eh, observarnos es importante. Y. ¿Cómo, ¿Cómo logramos, digamos, que esa observación sea precisa? ¿Cómo logramos, que, eh, ¿cómo logramos tener ese cuidado con las acciones? ¿Cómo logramos como, como tener esa confianza, digamos, de, de ir, de vernos, de vernos y analizarnos? Sin castigo, nada más vernos para ver qué es lo que está pasando. Entonces, para eso tenemos que reconocer nuestra verdadera realidad, nuestra verdadera identidad y ponerla en la acción, o sea, que nuestras acciones se basen en lo que verdaderamente somos. Todos. ¿verdad? En nuestra verdadera identidad. Entonces, ¿qué hacemos? Para eso, lo que podemos hacer es... Eh, como... Estamos como muy conectados hacia afuera, con todas las cosas, lo que está sucediendo aquí y allá, y lo que dicen unos y dicen otros, lo que, con todo, ¿verdad? Pero entonces necesitamos desconectarnos un poco de todo eso para ir hacia adentro de nosotros mismos. Esto es el, el, el método. Que, que recomienda la organización espiritual Brahma Kumaris, es la meditación Raya Yoga, es poder desconectar nuestra atención, no es que, no es que nos vamos a esconder del mundo y, y hacernos de la vista gorda, no es eso, es simplemente sabemos lo que está pasando, pero no nos quedamos ahí. Eh, completamente conectados en eso, dándole vuelta una vez y otra vez y otra vez, sino que poder desconectarnos, llevar nuestra atención en lugar de hacia afuera, hacia adentro, conectarnos con nuestro propio ser y cuando logramos eh, ese silencio, eh, concentrarnos, y quedarnos en silencio, este, podemos entonces observarnos, podemos entendernos, podemos aceptarnos y reconocernos, por supuesto se necesita práctica. Y sobre todo la práctica de la concentración, porque como estamos acostumbrados a tener, o sea, tener mil cosas en la mente, entonces necesitamos ir practicando esa concentración. Y tener ese deseo también de poder ver la verdad, esa maravilla que somos los seres humanos por dentro. entonces en, eh, reconocernos como lo que somos de verdad, un ser espiritual que tiene para funcionar en el mundo físico, tiene un cuerpo que es su instrumento, ¿verdad? Para, necesitamos el cuerpo para realizar acciones, para hacerlo todo. Entonces, es ese poder del silencio es, es realmente un poder, el silencio. Ese silencio, con la práctica, eh, haciéndolo pues siempre, desarrollando una práctica, digamos, que, que, que, que se haga siempre, ¿no? Hoy sí, el año entrante, no, no, que sea una cosa que sea parte de la vida. Va a acabar hacer de eso un hábito. Es una maravilla, porque entonces ese silencio va a acabar gradualmente con el fuego que es la ira, por ejemplo. Con el caos de los pensamientos que dan vueltas y vueltas, que no valen nada, ¿verdad? Porque tenemos pensamientos de desperdicio. Eh, con cualquier cosa, un sonido un aroma, cualquier cosa, una palabra, lo que sea, nos lleva a pensar en algo que se relaciona y a darle vuelta y vuelta y hacerlo más grande y más grande y no valía nada y nos quitó la energía. Entonces eh, vamos con el tiempo acabando con ese caos de pensamientos de desperdicio porque nos damos cuenta. Y los podemos parar y transformarlos y crear pensamientos diferentes. Y entonces eh, también van a irse reduciendo los rasgos fuertes de la personalidad. Y también eso, al irse reduciendo eso, nos permite, eh, permite que el ser se vuelva más bondadoso, más generoso, más comprensivo. Es muy importante la comprensión de la realidad del otro, por ejemplo. Entonces, la meditación eh, Raya Yoga tiene esa maravilla de importancia, porque en, en el silencio ese, nosotros... Entramos en contacto con nuestras cualidades originales, que de verdad nos pertenecen, las que habíamos olvidado, ¿verdad? Y son la paz, el amor, la felicidad, la sabiduría, la pureza, todo eso es parte del ser humano. Que nos pertenece, pero solo entrando en ese silencio vamos a ir descubriendo esa propia belleza interior. Entonces, el, el silencio, la meditación permite, además de eso, de, de volver a recordar quién soy, permite mi conexión con el Ser Supremo. Me permite eh, esa conexión con, con esa energía eh, pura, eh, amorosa, que, que hace que, que yo me llene de fuerza interior. Y esa fuerza es lo que poco a poco me va a permitir liberarme de la negatividad. y liberarme también de el desperdicio, las debilidades que se crearon cuando yo dejé de entenderme yo misma como un ser espiritual, el olvido al que me he referido, ¿verdad? Cuando yo dejé de entenderme así, se me olvidaron mis cualidades y en su lugar entonces... El lugar de ellas lo tomaron la ira, y, ¿verdad? el, el ego, todo eso. Entonces, es esencial que, que vayamos hacia adentro, porque eh, es una cualidad, la, la paz es una cualidad original del ser, del alma humana, que está adentro, no afuera. ¿verdad? Entonces, al hacer una conexión, primero me conecto con mi propio ser, luego con el ser supremo, y así eh, yo puedo tener una experiencia de lo que es el amor verdadero, la paz, ¿verdad? la dulzura que me permite salir de lo negativo, que es lo que me ha dado sufrimiento. Porque yo me voy a dar cuenta de que lo que es verdadero dentro de nosotros es eso. Voy a Es como despertar o sacar del olvido la paz que es natural en nosotros. Y si hay paz, hay felicidad. Es necesario que haya paz. Entonces... Gradualmente también lo externo deja de afectarme, ¿verdad? Porque nos volvemos naturalmente más amorosos y más pacíficos, más livianos como un ave, ¿verdad? Y entonces el conocimiento en el contexto espiritual significa conocerme. Y conocer al ser supremo también, ¿verdad? Entonces, el olvido hizo que yo fuera como arrastrada hacia, hacia digamos, la forma en que los demás querían que yo avanzara, por ejemplo, o, o la sociedad quería que yo fuera. Y yo acepté todas las influencias, ¿verdad? Entonces ahora voy a hacer lo contrario. <risa> y poco a poco, eh, de la, la espiritualidad me enseña que a pesar de que yo estoy en este cuerpo, verdad yo el ser estoy en este cuerpo, eh, y tengo conexión con el mundo físico, yo soy diferente de todo eso, yo el alma, y puedo elegir yo puedo ser quien manda en mi interior. Esto es sabiduría. Y por eso digo que mis acciones son mi elección. Entonces vamos a hacer una pequeñita práctica de meditación. Como un, un ejercicio para que vean qué tipo de pensamientos puedo crear. Para practicar, entonces yo voy hacia el silencio, voy a apartar mi atención de lo que me rodea y la voy a llevar hacia mi propio ser, hacia ese ser espiritual que soy. Es como si yo misma me liberara de mis limitaciones, de mis apegos, de mis dependencias, y pudiera volar. Cuando puedo volar, cuando mi estado es leve y libre, es como si el mundo entero me perteneciera. Yo puedo crear, y adoptar cualquier pensamiento que quiera. Todos los demás pensamientos de desperdicio simplemente los dejo ir. Y mantengo sentimientos valiosos y los uso. Y de esta manera, Puedo crear pensamientos que me llenan de energía y me liberan y encontrar una experiencia de paz completa. No hay pánico, no hay temor, no hay desesperanza sino un ser humano alegre un ser libre que conoce la felicidad la vida tiene tanto que ofrecer y yo recibo pero lo uso sin desperdicio en beneficio del propio ser y de los demás es así que el valor de los tesoros internos aumenta Om Shanti